superé a personas sin borrarlas ni bloquearlas hasta viéndolas todos los días Solo acepté que la vida sigue con o sin ellas lo superé lo hice al fin me costó pero entendí que con o sin él o ella la vida sigue hola Sé bienvenido o bienvenida a BeLifers Te saluda Ricardo Niño Y me complace tenerte nuevamente por acá Me hace bastante feliz, me da bastante ilusión Cuando terminamos una relación es normal ser víctimas de ciertas emociones que Si bien no son nada positivas Y lo sabemos Mientras no nos volvamos dependientes de ellas Podemos utilizarlas a nuestro favor Y así ayudarnos a ser más fuertes toda ruptura es dolorosa algunas más que otras pero siempre los verán ya sea porque te engañaron o porque debido a las circunstancias del destino no les quedó más remedio que separarse aún así el dolor estará latente es mejor superar a esas personas de buena manera aceptando que están ahí que en algún momento nos toparemos con ellas Además, vivir con rencor en el corazón no es nada bueno. Muchos seguro estarán buscando, incluso bajo las piedras, cómo superar esa ruptura, esa por la que aún hay sentimientos negativos en su mayoría. Hoy, amigos, hoy vamos a hacerlo. Vamos a superar ese amor que ya no está, con unos sencillos pasos. Número 1. No te engañes. Con esto me refiero a que, si tu corazón quiere llorar, permíteselo. El primer paso para superar es aceptar que aquello. que nos dolió. De lo contrario, el rencor comenzará a crecer en tu interior, ocasionando con ello un gran desgaste emocional. Ya no solo estarás triste porque esa persona ya no está, ahora lo estarás porque tú no quieres continuar. número 2 no abuses de la tristeza ok con el paso anterior comienzas a sentirte un poco mejor es como si le hubieras dado paso a la tristeza para que saliera pero esta, por supuesto se alojará en tus lágrimas principalmente aquí te digo no seas esclavo del dolor por un momento te sientes bien sí pero ya luego te desgastas es como si terminaras acostumbrándote a sufrir la verdad es que es algo horrible porque es como si te perdieras intentando encontrarte número 3 distraete lo peor que puedes hacer luego de una ruptura es encerrarte en la tristeza sal diviértete con tus amigos Mantén esa conexión viva y en caso de sentirte mal, si confías tanto en uno de ellos, atrévete a contarle cómo te sientes. Atrévete, permítete hablar porque seguro tu corazón tiene mucho que decir y tal vez no espera ninguna palabra de aliento. Tal vez solo quiere que le escuchen. Sé justo. ¿A qué me refiero con esto? A que, si bien es correcto recordar solo esos momentos buenos, no te engañes. Reconoce también que hubo algunos malos. Porque de lo contrario, tu corazón sentirá que nada malo ocurrió y que pueden regresar. Y ese no es el plan, ¿verdad? Sé justo, especialmente si fuiste parte de una relación tóxica. Hey, a esas jamás debes regresar. Número 5. No desees mal. A veces el dolor querrá ganarnos la partida. Nuestro deber es impedírselo. No sintamos odio. No perdamos el tiempo con eso. Ok, esa persona te hizo sufrir, pero recuerda que también te hizo reír. Si no, no hubieras estado con ella, ¿o me equivoco? Número 6. Comienza a enfocarte en ti es el mejor momento para comenzar a pensar en tu vida soñada ya esa persona no está en tu vida y no puedes negar que te sientes como liberado o algo parecido dedícate más a ti recuerdas el tiempo que alguna vez pasaste lleno de odio y esperando el momento oportuno para vengarte pues de ese mismo modo toma un poco del tiempo para ver lo que está mal en ti hacerlo para mejorar y así sentirte feliz número 7 deja que los demás se alejen con esto me refiero a las personas que formaban parte principalmente de su círculo social tal vez lograste una buena amistad con ellos pero cuando decidiste ponerle fin a la relación estos se alejaron no los culpes la verdad es, ellos no tienen que estar siempre ahí a tu lado tampoco hey tranquilo ya falta muy poco número 8 no dejes que tu imaginación vuele evita en lo posible ser parte de conversaciones donde él o ella sea de protagonista y cuyos actos no sean los mejores porque podrás intentar ignorar sí pero lo que no debes saber es que tu mente estará preparando la mejor película de todas una donde la víctima serás tú donde sea que le nombren aléjate así tu mente no tiene oportunidad de actuar limita su creatividad en estos casos es lo mejor que puedes hacer aléjate incluso de las redes sociales un bloqueo la verdad no será necesario demuestra tu madurez ya si él o ella lo hace bueno ya sabrás que no es una persona que afronta los problemas de la manera más madura posible en fin no te fijes de eso. Mientras estás fuera de las redes, aprovecha el tiempo para enfocarte más en ti. Lo necesitas. Número 9. Siéntete feliz. Deja ya de pensar en si esa relación hubiera funcionado o no. No es momento para volver al pasado. Recuerda que ya habíamos aceptado la situación. Deja de dramatizar evita las excusas si te quieres expresar hazlo abiertamente no necesitas que un recuerdo negativo llegue evita echarle la culpa a esa persona para que así crezca nuevamente el dolor de pasar esto cerciorate de no haberte convertido en el esclavo del dolor deja de hacerte la víctima y si de verdad quieres que las cosas marchen bien entonces enfócate hazlo para que te sientas más feliz número 10 Sé paciente. Este si es el último. Creo que uno de los mejores. No podemos apresurar las cosas. La verdad es que el proceso de sanación de un corazón destrozado puede tardar días, semanas, meses e incluso más. Deja de exigirle a tu corazón que se apresure. Él sabrá cuándo sanará. No desesperes porque solo lograrás que se sienta peor y te dolerá. Aún más. Hey, puedes superar a las personas sin borrarlas, ni mucho menos bloquearlas. Incluso puedes hacerlo aún viéndola durante días. Lo que debes hacer es aceptar que la vida continúa. Es como un tren que no espera. Tómalo en la siguiente parada, si de verdad quieres continuar.